<laughs> <Somebody>. <laughs> <laughs> <back to> <laughs> Stay night and night and kiss me Just hold me tight and tell me you'll miss me Why am I alone and blue as can be? Hey ¿qué tal chicos soy Luis de Freak y bienvenidos a Battlefield 1 Es nuestra siguiente serie en el canal Realmente esperé muchísimo para poder empezar este juego uh, Primero quería terminar Titanfall Una vez que lo hice definitivamente tenía que empezar con, con Battlefield uh, No se preocupen, vamos a seguir con todas las demás series que, que tenemos en el canal Y primero que nada les tengo que decir que tenía mucho, mucho, mucho esperando jugar este juego eh, Jugar este juego, wow, sea español Primero que nada porque todas las buenas críticas que han tenido Y en especial porque soy un gran fan de Battlefield Y escuché muchísimas cosas buenas de este juego Así que vamos a empezar Nuestro objetivo actual es resistir a toda costa No suena muy bien Otra cosa, lo estamos jugando en PC Así que pueden esperar muy buenos gráficos de ello ¡Fuck! Luz asombroso Oh, ok, esto luce realmente increíble. compañero? Oh, fuck. ¿Quién? Uh, ok, puedo avisar de enemigos ahí. ¿Granadas? Ok, muy bien. Okay. El juego empieza diciéndote que no esperan que sobrevivas. ¡Oh, fuck! ¿Cámara lenta? Ok, volvemos a la normalidad. Nos están... Oh, devastando en cantidad! Ellos son muchísimos más que nosotros. ¡Carga! Sí, tu mejor punto para poder atacar. ¡Oh, otra granada! Ah. Ok, aún. Mis amigos aún están aquí. Decía, sí, el juego realmente espera que no sobrevivas. ¡Oh, fuck! Atrás, atrás, atrás, atrás. O okay, me quede sin balas. ¡Oh, fuck! Necesito encontrar un arma. Tú dame tu arma. ¿Puedo tomar su arma? Sí, sí puedo, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Shit. Ah. Lo estoy quemando. Estoy corriendo en cámara lenta. Uh, eso no se ve bien para mis amigos. Uh, me gusta este rifle. ¿Quién es? ¿Qué cosa tiene ese tipo? Se acerca muy, muy raro. Aléjate. ¿Quién está? Oh, ¿cómo fue que? Oh, fuck. Vinimos de todas partes del mundo. Muchos de nosotros pensábamos que esta guerra sería nuestro rico paso. Nuestra hija. Este tipo tenía 18 cultura? años. Déjenme decirles. Oh. Puedo tener un lanzallamas. ¿Cómo esperan que un dirigible? Sus compañeros. Un uh. oh, maldito lanzallamas. Atrás. Es que... ¡Oh, el maldito ridículo! Ventanas, ventanas, ventanas por las ventanas. Ok. Un lanza llamas. Estoy incendiándome. Aguanta, ¡Aguanta, aguanta, otro lanzallamas! ¡Ah, oh, fuck! Warren. Las nuevas máquinas mortíferas, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Sigo... Sigo impresionado por la calidad de. de gráficas de este juego. No puedo disparar. Puedo. Oh, tengo, ok, puedo usar cañón, o puedo usar ametralladora. ¿Dónde están las trincheras? Ok, esto es lo que me gusta. Uh. Es muy intenso estar aquí. Recuerda que estamos ambientados en... Oh, lo siento amigo. En la Primera Guerra Mundial, donde los tanques y armas automáticas eran... ¡No oh. somos más que una gigante para esa cosa! ¡Vamos, conductor, ¡Rodea! tienes en la ¡dispárale! ¿Puedo dispararle al dirigible? o oh, si sí le estoy haciendo daño! ¡Vamos! ¡Casi lo logramos! Vamos, quiero disparar al dirigible... Quiero disparar al dirigible. ¿Dónde? ¡Oh! ¿Puedes esperar? Estoy un poco ocupado. Gracias, o aunque sea, ni siquiera sé si le di. Escucho gritos dentro del tanque. Ah, no lo puedo disparar. Bueno, mis no llegan, no ese dirigible. ¿Podrías dejarte de gritar? Eh. Oh a cualquier cosa que se me imaginé que eso iba a pasar. En vez de aventura, hallamos miedo. Y lo único que nos hace iguales a todos en la guerra. Es la muerte. Nuevo objetivo, resiste a toda costa. ¡Auch! Hay tipos caminando de una forma muy extraña. No puedo distinguir quiénes son mis compañeros y quiénes no. No es un maldito lanzallamas. No, no me pienso acercar a ti. Vamos. ¿El dirigible es qué? Off. Oh. ¿Que okay, ¿ya puedo quitarme esta cosa? ¿No me puedo quitar la máscara? Creo que no. Avancemos un poco. Golpe con una pala Corre Oh Ok, duré menos de lo que esperaba Just at liberty Oh Fuck, eso es lo que decía Odio este tipo de rifles Que tienen que recargar cada bala Hey, maldito lanza, de nuevo. Vamos. ¿Por qué no mueres de una vez? Que la granada lo hizo. Uh, este rifle es realmente bueno. ¿Qué rollos? ¿Qué fue lo que.? Oh. Ok, estamos de nuevo ¿Qué rayos lo que está pasando? Ni siquiera puedo ver qué es lo que estamos haciendo Oh Oh y presionan presionamos de vez en cuando presionamos tanto que la luz se cuela entre las nubes y el mundo fuera de la guerra brilla pero fuera de nuestro alcance la guerra es el mundo y el mundo es la guerra pero detrás de cada mira hay un ser humano. Son realmente impresionados. Con el nivel somos de. Los y los inocentes, los honorables. De calidad del video de los criminales. De juego. Somos los obligados a ser leyenda y los olvidados en la historia. Somos los caballeros del cielo, los fantasmas del desierto y las ratas en el lodo. Estas son nuestras historias Wow Es una introducción muy fuerte para este juego Más porque hace mucho que no veía un juego basado en la primera guerra mundial El cual fue una de las más tristes en toda la, en toda la historia humana Bueno, todas las guerras son, son tristes Pero especialmente la primera fue la que realmente partió al mundo La guerra cubrió el mundo viejos imperios y nuevos mundos. Modos antiguos y nuevas ideas. Toda la humanidad luchaba por la libertad, la tradición, el orgullo nacional, el progreso, los viejos y nuevos modos. Dios, por cientos de grandes ideas, marchamos a la guerra para dar fin a todas las guerras. Y teñimos el mundo de rojo. Ok. Sabía que el juego está dividido en diferentes en diferentes campañas. En este momento tenemos 5 campañas diferentes. Acabamos de realizar lo que puede ser la, la introducción o tutorial, que es esta. Y tenemos 2, 3, 4, 5 campañas diferentes, cada uno con sus diferentes episodios. Uh, así que creo que estaremos haciendo uno por episodio. Espero que no, eh, no se complique mucho y no sea demasiado largo. Pero veo que hay algunos con solamente dos o, o tres capítulos. Entonces no creo que sea muy, muy largo. Así que, bueno chicos, les presento lo que va a ser la siguiente serie en el canal. No descuidaré las que siguen, lo prometo. Y yo los estaré viendo el, en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, soy Luis Loro Freak. Bye, bye.